Viviana Canosa, Marcelo Tinelli en la política me parece oportunista. La locutora opinó sin filtro sobre el conductor de Showmatch y su posible acercamiento político. Lee más en la nota. Viviana Canosa se sumó a la lista de famosos que opinaron sobre la posible incursión de Marcelo Tinelli en la política. La conductora opinó sin filtro, Tinelli en la política me parece oportunista. Lo reconozco por su trabajo en la tele. Me gustaría que el próximo presidente sea quien sea, sea alguien preparado. El famoso por famoso no puede ser presidente, continuó Canosa. Además expresó en el ciclo radial por si las moscas. Tal vez si arranca por Bolívar, arranca de abajo, se mete de a poco en política. Recién ahí puede ser. Por otro lado, habló de su regreso a la televisión con su nuevo programa Nada Personal y, también, explicó por qué ya no la seducen los temas de espectáculos. Yo ahora en el Zapi veo algo de espectáculos y me aburro, son un embole y pienso ¿qué haría yo ahí?.